chicos audiencia de PRIXLINE saludos cordiales soy luis de PRIXLINE eh, muchas gracias por estar ahí a los que estáis tanto en youtube en twitter en periscope en instagram los que nos escucháis en los podcasts de PRIXLINE eh, estamos aquí los que estéis en directo antes de que se me olvide podéis preguntar en el chat tanto a sara como a mí vale y los que nos veáis luego pues ponerlo en los comentarios del vídeo y por favor suscribiros Darle a la campana y así en las próximas emisiones que hagamos, pues la, la aplicación os avisará. Eh, estamos con Sara, como podéis ver. Y hoy vamos a hablar eh, qué es mejor si estudiar una carrera universitaria, cuatro años o un grado, de dos años. Es así, ¿verdad, Sara? Eso es. La sí. gran duda que muchos tenéis, ¿qué estudio? ¿Me estudio una carrera o me estudio un grado? Uh -huh. Más que nada, pues para prepararnos a la hora de elegir un trabajo, ¿no? Que es el objetivo, saber qué estudiar para luego que poder trabajar. Sara, tú bueno, eh, les damos un pequeño resumen, si quieres, sí. y, y vamos a ello, ¿no? Venga, vale. Empiezas tú, empiezo yo, porque yo tengo aquí un pequeño resumen, mira, un resumen rápido Ajá. que le digo a la audiencia. Eh, la carrera. Eh, mucho contenido que se da en las carreras es inservible o sea todo tiene pros y contras pero en la carrera hay mucho contenido inservible las clases son muy numerosas muchos profesores pasan y, y es cierto que también para ciertas profesiones pues si quieres ser médico abogado eh, ciertas profesiones juez pues tienes que hacer una carrera sí o sí vale ventajas el, y desventajas y los grados que tengo traigo. que son más baratos que dan muchas más prácticas y sobre todo que te especializas mucho. Como desventaja en los grados, tengo que en general la sociedad los valora menos. Vale? Uh -huh. De todo eso uh -huh. vamos a hablar. Sí. Tú dime ahora un poquito lo que tú, o oh, más o menos lo no, pues enfocar que tú. Que eres. Tú lo has enfocado un poco de tu forma de ver, que también es un poco de lo que ya estuvimos hablando, y la verdad que es eso. O sea que las carreras eh, tienen más contenido, es, son un poquito más tradicionales y en cambio los en las formaciones profesionales son más específicos y son más rápidos por eso pero bueno yo me lo he preparado pues con ciertos puntos que tengo aquí separados por pautas para que la gente pues pueda un poco eh, ver un poco los pros y los contras de tanto una cosa como de otra que si quieres Luis yo ya los voy sí sí por eso tú ves desarrollándolo que que tú yo es que soy más así más vale vale tú lo desarrollas mejor si quieres vale genial pues bueno el primer factor a explicar de explicar es el tiempo, porque a ver, hay que tener en cuenta que las FPs son más cortas y en cambio las universidades eh, son más largas, es decir, el tiempo de estudio. Eh, ¿Por qué? Pues porque las FPs duran dos años y las carreras duran cuatro en, en concreto, o sea, es lo mínimo que se puede llegar a hacer. ¿no? Las FPs es verdad que puedes eh, acceder, acceder a través de ellos, a través de otra FP, hacer un acceso directo, con lo cual ya serían como cuatro años, pero te saltarías la, el bachillerato. En cambio, las FP superiores solamente se pueden hacer después del bachillerato. Y esas son las que duran, pues como todas, ¿no? Dos años. Lo que pasa es que si haces la, la media y luego haces la superior, ya serían cuatro años. Pero en concreto, cada FP, cada módulo, son dos años. Con lo cual, duran dos años. Y el periodo más corto que puedes optar eh, con una universidad es eh, cuatro años. Porque desde que se puso el Plan Bolonia... Mm, ahora lo, lo obligatorio es hacer cuatro años después si tú quieres ir a hacer un doctorado o otra cosa un pero máster, es que para una persona. A... que quiere estudiar algo para ponerse a trabajar ¿Sí? cuatro años yo lo veo mucho tiempo Sara bueno, demasiado tiempo hay ya... mucha gente que, que quiere ganar dinero claro en pero cambio, te haces un grado ganan... y en dos años estás trabajando claro no pero es verdad a que, ver, que ahora te hago un, un poco de abogado, te... abogado del diablo ¿eh? para que la audiencia <risa> sí. es que pero te la estoy oyendo de el... lo de los cuatro <risa> años ¿Y me echo para atrás? <risa> Hombre, la que le pagan todo y yo qué sé, y te da la vida resuelta y no tiene prisa. Yo también soy como tú, yo soy un poco más práctica. De hecho, yo lo que hice fue una formación superior, pero es verdad que hay muchas personas que, por ejemplo, le gustaría ser psicólogos o doctores y tal pues no les queda otra nada más que estudiar en la universidad sí, eso está claro uno, uno que quiere ser pues eso doctor pues se tiene Porque que hacer la más carrera los sí, años, lo, lo años de estudio es obvio no o sea no es un, un estudio tan sencillo como el que puedas estudiar a lo mejor en la fp claro. que no quiere decir con esto que sea fácil pero sí es verdad que se requiere de mucho más tiempo y más estudios y más contenido entonces bueno pues Hombre, a las carreras también las están criticando mucho que es que no están especializadas me explico yeah. que tiene muchos contenidos obsoletos. Hay muchas es que cosas es eso, que o sea, en una carrera FF que dura cuatro años, Sara, perdona, las puedes estudiar en dos años perfectamente. En temas eso, de eso marketing, temas de estas cosas prácticas. Sí, no, digo que eso es una de las ventajas que voy a hablar ahora también, porque el tema de las FPs... Eh, claro se actualiza más como tú dices o sea al ser más cortos se pueden actualizar cada año se pueden ir cambiando más y, esa, y, cambiando y son más especializadas más enfocadas claro. y sobre todo a la, la práctica porque las fps sí. tienen muy buenas prácticas chicos sí, la universidad sí, sí. yo no le veo que tenga tan buenas prácticas es, es más estática la universidad y bueno pues esas es una de las diferencias que hay que es el tiempo o sea que la las fp duran menos tiempo con lo cual si tu intención es trabajar lo antes posible lo más te conviene es un fp y si quieres eh, pues en cambio estás estudiando mucho más tiempo porque no tienes prisa de trabajar y quieres estudiar algo y tú solamente estudiar eso pues entonces quizás la ah, universidad yo preparando <risa> esta emisión en directo eh, cogí una idea muy buena que es hazte una los dos años y uh -huh. luego Ponte a trabajar, hasta dos años, sí. y luego ya puedes ir estudiando la carrera tranquilamente. Sí. No, y hay gente que a través de las FPs han, han bueno han conseguido trabajos excelentes y luego ahí han ido ascendiendo y ascendiendo, y al final, pues mira, tienen un puesto de trabajo. Ese es otro igual de los que... motivos por el que muchas veces hay que estudiar una carrera. Que hay un y... punto que si quieres seguir ascendiendo, ya te piden tener un título, tener la carrera, por así decirlo. claro, claro. eso es. Ese bueno. es uno de los uno de los motivos por ejemplo uh -huh. pero bueno, que bueno sigue tú sara que, que, que te explicas mejor yo creo vale bueno voy a hablar del siguiente tema el siguiente punto sería la cercanía a la realidad esto qué quiere decir pues que las fps eh, son más prácticas en el aspecto de que como acabas antes de, de estudiar te pones antes a trabajar con lo cual eso viene muy bien pues para las personas que tal vez sean un poco inseguras o poco lanzadas, pues las FP como que directamente te ponen ahí en el mercado. En cambio, claro, las universidades, al ser más largas, estudias, estudias y años y estudias y estudias y estudias y a lo mejor luego llega el día de mañana y lo no tienes. ¿Y, ¿Y se ha quedado desfasado? Claro. <risa> o a lo mejor sí, pero mmm, la cercanía en la realidad, es decir, los la estudios a la realidad, plan, es nula, muchas ah, veces. Cercanos. Uh -huh. Eso es una de las. Cosas que para mi forma de ver en este aspecto sí que tienen un poquito más de. Es un poquito mejor en la SFP. ¿no? O sea, es un poquito. Yo la FP, definitivamente, Sara la veo <risa> mucho más práctica y mucho más enfocada al mercado real, al mercado del trabajo. Sí, insisto, que quiera ser médico, juez, abogado, ese vale, tiene que hacer la universidad, sí o sí. sí. Pero para Eso. otros muchos campos, de uh -huh. verdad, yo votaría por la FP. Sí, sí, yo eh, también. Vamos, ¿no? eso cada uno. Aquí ¿verdad? os ponemos, chicos, los pros, los contras y ya cada uno que decida. ¿Vale? Luego otro puntito más era el de la accesibilidad, que este también es muy la importante. Accesibilidad. ¿Qué accesibilidad? Sí, este también te voy a decir, Luis, que las FPS mmm, tienen un pro en contra de la universidad. O sea, las FPS en este caso no cuestan nada o, o prácticamente nada y no tardas casi tiempo en hacer la matrícula y en cambio en las universidades pues estás haciendo un montón de papeleos para poder eh, insertarte en la mejor universidad y por no hablarte a lo mejor de en Estados Unidos que la gente quiere ir a la mejor universidad de, de bueno, ya, yo bueno, en Nueva York sí, sí. pero aparte sí, que de FP, que, que, es que es mucho más accesible quieres decir y más costoso o sea las y universidades menos costoso, una matrícula te cuesta mucho sí hay una universidad, cambio, bueno claro depende a de cualquiera si sí, efectivamente la audiencia, insisto, los... los que estáis ah. ahora en directo, podéis preguntarnos, chicos, que estamos aquí viendo los chats, ¿vale? Tanto en YouTube como en Periscope. Los que lo veáis luego, por favor, ponedlo en los comentarios, que tanto Sara como yo os iremos respondiendo. Aprovecho para eh, recomendaros un libro que se llama La Gran Decisión, ¿vale? Que lo he ah. estado leyendo preparando esta emisión. Mm, no es nuestro, pero os lo recomiendo. Para los que no sabéis qué estudiar, si una carrera u otra, o, pues el libro de la Gran Decisión. Qué guay. Pues me lo leeré yo. Pero Sara, tú ya has estudiado, ¿no? ¿O te quieres especializar más? No, pero digo, pues por si acaso algún ah, día me lo tengo que leer. No, yo lo, lo he estado leyendo estos días. O sea, Desde pero que vale, Sara eso, Fui idea de eh, Sara hacer esta, esta emisión. De hecho, estaba el otro día pensando en, en no hacerme una FP, obviamente, porque ahora mismo no puedo, pero sí en un cursillo. ¿Para un cursillo serviría, Luis? Hombre, sí, bueno, sí, te sirve, es un buen libro. Lo tenéis en Amazon si queréis. Vale. vale Kindle bueno. que escucha pero que sí que si eres yo creo que si eres práctico es mejor es mejor pues hacer un grado yo creo vale sí a ver. E incluso y una mira, idea es ya te digo bueno es que con, con, con, con, con te puedes hacer hasta dos grados a la vez total claro. sí si es que te da tiempo porque como el otro es el doble de tiempo no, exactamente te puedes hacer dos grados a la vez y otra idea es sí. hacerte uno ponerte ya a trabajar y ya luego tranquilamente te vas haciendo la carrera pero es que aquí mm. está menos tiene están como menos valorados los grados sí. yo creo no pero y además lo que dices es eso ¿eh? que y yo conozco gente que ha hecho dos grados a la vez o sea claro, bueno, no, es no, la, es que es una idea que te un... dos grados pues, pues, a la vez perfectamente o te puedes hacer el grado y estar trabajando también a la vez también porque si no te quita demasiado tiempo a lo mejor pues, o puedes pues porque no tendremos que, que profundizar más en este tema ¿Hay algo que sí. se nos quede en el tintero, Sara, antes de... Sí, no, me quedan dos puntos más por ah, hablar. Vale, aún pues venga. Más. El cuarto punto era la diversidad y la innovación. Que esto era un poquito de lo que estábamos hablando antes, Luis, que la, eh, las FP se van renovando constantemente ya que los estudios son más cortos. Existe la posibilidad de poder renovarlos constantemente. En cambio, las FP son más estáticas. O sea, perdón, las universidades son más estáticas y más tradicionales y sí, sí, lo los cual contenidos ¿tieres? muchas veces es inservible yo lo digo claramente que se metan claro. luego conmigo si quieren pero el contenido de, de muchas carreras universitarias está totalmente desfasado que no para tiene nada mí que ver es con es la realidad más... Sí, es más positivo en el caso de las fp para mí pero claro quien quiera un estudio más tradicional como es el de la universidad no le va a quedar otro que estudiar lo mismo que a lo mejor estudió su hijo casi en la universidad cuando fue Chicos, eh, que... a los que os vais conectando, no os voy saludando para no interrumpir a Sara, ¿eh? Pero que os vale. estoy viendo, pues conectáis. Y luego otro punto más, eh, el de la pro proximidad e instalaciones. Pues que las FPs eh, Hola Jesús. Pueden... ahora. No, no, no, no. Ya no interrumpo vale. más. No digo, pues que. Ah, pues yo no he visto aquí si me estaba hablando Jesús. Bueno, yo no podría. Eh, no te o sea... sale. Es que Sara ah. está. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en la línea de la Concepción, en Cádiz. Bueno. Sara está en la Posible. línea, yo estoy en el Escorial, chicos. <risa> en Madrid. Pero yo <risa> os transmito las preguntas. Se las transmito. Sí. Dime, Sara. Pues ¿sabes? el último punto era eso, las proximidad y las instalaciones, que dónde están. Entonces, las FP, la, el lado bueno que tienen, el lado positivo que tienen es que para quien quiera estudiar, a lo mejor, cualquier FP, puede ir en cualquier centro de estudios, porque se localizan en cualquier centro de estudios que quieren una en concreto pues a lo mejor tienen que desplazarse un poquito más pero siempre va a ser mucho más próximo y mucho más cercano que una universidad porque las universidades por número de universidades que hay hay mucho menos que centros de estudios normales entonces y más caras <coughs> y me ahogo entonces lo, en, en, en este punto puedo decir que las fp tienen eh, esta parte positiva vale eh, sí que son ah, mucho nada. más accesibles tanto a nivel de, de precio como de ubicación geográfica no sí. o sea, las son más baratas son más menos. prácticas eso es lo bueno uh -huh. lo malo que están peor valoradas ¿vale? uh -huh. lo bueno que te especializas en algo muy concreto que yo creo claro, que las... es lo que va que hay que especializarse en cosas eh, concretas ¿vale? uh -huh. y también lo bueno que te especializas en lo que a ti te gusta porque se supone que si eliges una FP eh, un grado superior Va a ser el que a ti te guste, claro, no vas a elegir una cosa que no te guste claro. Y lo no, malo no. de la universidad, pues sí, que está muy bien valorada, eso será lo bueno Pero lo malo es que tiene mucho contenido inservible, que las clases son muy numerosas Que los profesores muchas veces pasan ¿eh? <risa> Y también es cierto que para ciertas... te piden un título Para ser médico, para ser abogado O en, en, en, en la administración, por ejemplo, para seguir subiendo Pues hay un punto donde te lo piden también Vale. No, yo diría también que para los que quieran estudiar en la universidad es que quizás no todos los trabajos mm, admiten todo tipo de estudios. O sea, solamente a lo mejor admiten un doctorado o admiten un máster y eso solamente se puede conseguir claro. pues, a través o sea, de la Partimos de que hay no ciertas, te ciertos temas que te, sí o sí te tienes que ir a la universidad. Pero un claro. poco para el que no quiere ir a eso, pues que yo creo que la opción de los grados superiores, ¿no? Sara, es sí, muy buena está opción. Muy bien. ¿no? En mi caso ya lo digo, yo estudié por ejemplo diseño gráfico, podía haber hecho una carrera de eso, pero me opté por la FP porque sabía que iba a ser igual de práctico al final y igual te, yo creo que exactamente igual y te ahorraste y, los años, sí, sí. dos años sí. de tiempo y, y eso uh -huh. es mucho, bastante ¿Vale? y que además que luego también lo... te, te dan unas prácticas durante seis meses que están bastante bien, sí, verdad, dices ah. buenas prácticas, sí, sí, sí, te colocarán en una buena empresa, claro que en la uh -huh. universidad no, no suelen haber tantas buenas prácticas. Pues nada, Sara, si tú quieres añadir algo más, y si no, chicos, pues nos despedimos ya. Hasta la próxima emisión. Y os recuerdo suscribiros los que todavía no estáis suscritos, porfa. Que así en los, en los directos como este podéis preguntar en el momento. Vale, pues por mí, ¿tienes algo más que añadir? Sara, no está todo, está ¿Lo todo. Lo ha dicho todo. Yo lo he dicho todo, sí. Pues vale, pues nada, chicos. Nos despedimos de todos, y, y nada, hasta la próxima emisión. Muy bien, hasta luego. Chao, chao, chao. <ríe> chao.